cuando una mujer se enamora de verdad de un hombre la única persona capaz de arruinar ese amor es ese mismo hombre nadie es perfecto eso debemos tenerlo claro nos enamoramos y desilusionamos tal vez el problema radique en que nunca terminamos de conocer bien a alguien y que aunque no lo queremos aceptar, las personas cambian. Hay relaciones que pasan de estar en las nubes, a caer en picada. Y esa caída duele aún más cuando esa persona a quien decidimos querer, es quien se encarga de derribarla. Hola amigos. Les saluda Ricardo Niño. Les doy la bienvenida nuevamente a V-Lifers muchas gracias por estar nuevamente acá en nuestro canal de reflexiones digo nuestro porque también te pertenece a ti querido amigo querida amiga que a diario nos apoyas con el simple hecho de darnos un buen like muchas gracias a ti así como contribuimos para que el amor con nuestra pareja florezca también somos los responsables de su caída. Amiga, hay personas que simplemente debes mantener alejadas. O bueno, mejor dicho, hay hombres que simplemente debes mantener alejados y ya. ¿Y qué te parece si iniciamos por los que mienten? Esos que viven de apariencias. Esos que te bajan la luna y las estrellas con solo palabras. Una persona mentirosa no solo es aquella que vive hablando de hechos que no han ocurrido, sino además aquella que aparenta ser quien en realidad no. Solo para acercarse a alguien. Y todos sabemos que cuando una relación inicia con mentiras, no terminará nada bien. ¿Verdad? A veces, estás tan ilusionada, que no te das cuenta que estás con un hombre mentiroso. Ellos se delatan por sí solos. Solo tienes que fijarte un poco más en los detalles. Observa cómo se comporta en público. ¿Dice cosas que no han sucedido? Ahora piensa. Si lo hace con los demás... ¿Por qué no contigo? Aunque no te voy a negar que a veces no es para nada fácil dar con esas mentiras. Porque la verdad, algunos son todos unos expertos. Pero no te preocupes, el mentiroso siempre termina delatándose. De alguna u otra manera, lo hace. Una persona así no debe estar en tu vida. Tal vez no te des cuenta, pero con el tiempo tu vida se llenará de tormentas tu mente se abrumará porque estarás pendiente de si te miente o no y eso eso es una pérdida de tiempo estas personas son mentirosas compulsivas y con ellas no vale la pena ni tener una pequeña cita vamos ahora con los que cambian ok Acá debo aclarar que en realidad todos cambiamos. Hay momentos en nuestra vida que nos marcan y nos hacen cambiar, pero hay personas cuyos cambios son a veces tan bruscos que nos afectan de una forma tan fuerte que nunca volvemos a ser los mismos. Hay personas, bueno, hombres, que pasan de ser muy cariñosos, amables y comprensivos a ser agresivos. Y aunque no justifico tal acción A veces, esto ocurre sin que se origine una situación que lo amerite En realidad, la vida de estas personas es casi inexplicable Y tal vez te ha pasado Un día están de lo mejor Hay besos, caricias Las horas con esas personas son las mejores y al otro día te rechaza por completo en ese momento lo primero que llega a tu mente es me está utilizando algo tiene o bien está loco y la verdad esa clase de hombres se les debería incluso prohibir estar con alguien porque son ese tipo de personas que te limitan son compulsivos y como estás tan ilusionada hace que te derritas con sus halagos Incluso llegas a pensar que no encontrarás a alguien igual. Y es tanta tu dependencia que cuando se comporta de manera agresiva, tienes fe de que cambiará. Ok, no te voy a negar que algunos pueden cambiar. Porque como ya te dije, las personas cambian. Pero no te ciegues. hay hombres que jamás, jamás cambiarán. No hay nada peor que recibir odio y rechazo de alguien a quien al parecer quieres tanto. No hay nada peor que esa persona que elegiste para ser parte de tu vida solo te transmita miedo porque no sabes cómo va a actuar mañana. Y no sé si les resulte exagerado, pero de esas personas, de esos hombres, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Hazlo ahora, que puedes. Si no quiere que te vayas entonces pide ayuda, nadie puede obligarte a que te quedes en su vida, nadie, mucho ojo con esto. Estas personas nos agotan y lo hacen de manera emocional y sabemos que a veces subir esos ánimos, esos que conectan al corazón no es nada fácil. Y mucho menos cuando la persona que los hace bajar es alguien a quien queremos tanto. Estos son seres vacíos, seres egoístas, seres que solo piensan en ellos mismos, sin importarles el daño que le causan a los demás. Amigo, si eres de esos hombres, te informo, que tal vez no estés listo para tener una relación, trabaja en eso, puedes cambiar si así lo quieres. Amiga, si estás con alguien así, piénsalo, ¿quieres vivir una vida llena de maltratos? ahora vamos con los hombres que no te dejan surgir hay hombres que sienten tener al amor de su vida a, a su lado y lo dicen y de hecho lo demuestran por ende no quieren que esa persona se vaya pero es tanto su miedo de quedarse sin ella que incluso les cortan las alas y estos también son aquellos que critican que hablan de más Aquellos que hoy te piden que confíes en ellos y mañana te apuñalan por la espalda. Hay unos que se dedican a criticar, incluso hasta la forma de vestir. Y por más que lo intentes, nunca podrás cumplir sus expectativas, porque simplemente así son ellos. Sin darte cuenta, tu actitud se vuelve un poco tensa, porque para evitar sus malos comentarios, te dedicas incluso a medir tu comportamiento cuando estás con él. Cuando estás con una persona así, tu sonrisa se desvanece poco a poco. Comienzas a ser más callada, te retraes y decides ocultarte detrás de él. Eso es lo peor que puedes hacer. Entiende que, con este tipo de hombres, lo único que podrás encontrar será dolor. Aléjate de él. Puedes seguir adelante sola. Tú puedes, sé que sí. No necesitas a nadie así en tu vida. Pero, hey, con esto no quiero decirte que no vuelvas a confiar en ninguno de nosotros. Jamás, porque la verdad, no todos somos iguales. Amigo, si una mujer permitió que entraras a su vida, valora eso. Si decide darte una parte de su corazón, cuídalo. No arruines ese amor, no le hagas dudar. Ella no se lo merece. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, te pido que por favor en los comentarios me dejes un emoji de una mariposa, así sabré que llegas hasta el final y que te está gustando nuestro contenido. Adicionalmente te quiero pedir que me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y así te avisará cada que suba algún video. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, muy agradecido. Que Dios te bendiga.